Desde hace algunos años, muchos de nosotros tenemos una red Wi-Fi Como todos sabemos, es de vital importancia proteger nuestra red, siempre y cuando queramos mantener nuestra privacidad y la de nuestro dispositivo. Por lo que vamos a proteger nuestra red Wi-Fi. ¿Pero cómo? Bueno, pues por eso estamos haciendo este vídeo. Tenemos que seguir las recomendaciones que siempre hemos escuchado. Esto lo conseguiremos haciendo unos cambios sencillos en nuestro router. Una contraseña fuerte, un sistema de librado correcto o cambiar nuestra SSI, el nombre de la red. Para hacer esto, encontraremos un montón de tutoriales en Internet. Lo podremos conseguir conectándonos al router o escribiendo la IP correspondiente en el navegador. Siempre y cuando escribamos el nombre de usuario y la contraseña correcta, es claro, pero estas recomendaciones ya las habrías escuchado anteriormente. ¿Qué más podemos hacer? Os proponemos lo siguiente, hacer una nueva red para los invitados. Es muy posible que te de tus amigos, pero ¿qué sabes de lo que hay en sus móviles? Si su teléfono está contaminado con malware, es posible que pueda contaminar otros dispositivos de la red. Para evitar eso, haremos lo siguiente. La mayoría de los routers tienen una opción de crear una red aparte de la red principal. Primero, accederemos al panel de control del router como os he explicado al principio del vídeo. Después de conectarnos de forma segura, accederemos a la sección de red inalámbrica o Wi-Fi. Cabe decir que los routers tienen paneles de configuración distintos. De todas formas, suelen ser muy intuitivos y no te gusta encontrar lo que buscas. Una vez encontremos la opción que nos permite activar la red para nuestros ubicados, haremos las mismas modificaciones que hay que hacer en la red principal. Es decir, una contraseña fuerte, un cifrado correcto y cambiar la SSID. Y hasta aquí todo bien